No es la capital. ¡Ay, Pitió a mi perra! <risa> no es la capital. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como pueden ver, hoy vamos a hacer un video los dos juntitos. Y va a ser un video súper chévere porque hay personas que... ¡Ay! Preguntado si vamos a hacer este video Y cuándo lo íbamos a hacer Y cuándo lo íbamos a subir Y por fin lo convencí de que lo hiciera conmigo Así que vamos a hacer el El, el, el, el. el tag del novio Pero con más ánimo El tag del novio <risa> Vamos a hacer el tag del novio y claramente oí de la novia porque hicimos preguntas, él hizo unas preguntas y yo hice unas preguntas para que fuera como un poquito más equitativo y le pedí que fuera igual de espontáneo e igual manera a como me molesta todos los días de mi vida. Así que así tal cual somos y vamos a comenzar. ¿Estás listo? No. Bueno, no importa, vamos a comenzar. La primera pregunta es ¿dónde nos conocimos? Uno, dos, tres. sí así. En Cartagena nos conocimos hace cuánto? ¿Ocho años? ¿Ocho años? Hace ocho años nos conocimos en Cartagena. ¿Qué detesto hacer de los quehaceres de la casa? Bueno, dos, tres. el baño? Sí, detesto limpiar el baño. No, tú detestas tender la cama. No. Pereza tender la cama, pero detesto <risas> lavar el baño. Me da pereza tener la cama que es diferente. ¿Qué es lo que más me gusta hacer después de dormir? Uno, dos, tres. ¿Los televisión? ¿Es en serio? Ah, ya, verdad, sí. Ver. Dale. Ahora, ¿cuál es mi obsesión en los quehaceres de la casa? Oh my gosh ¿Tiene que ser muy específico o puede ser en general? Tiene que estar completamente organizado siempre Muy fácil ¿Listo? ¿O no? Es que el mío, ¿sabes qué va a pasar? No Dos, se van a ver bien Él dice la cocina Y yo puse la cocina Cocina Cocina Ahora La siguiente pregunta mía ¡No! ¿No me dice que las podía ver? ¡No! ¿Cuál es mi mayor virtud? Por favor, dale la cara de... No me van a entender al final. Porque todas te la sabes. Me viste en mi hojita. Ok, next. ¿En qué pienso todo el día? ¿Cómo así que qué pienso? Tú dices que yo me no la paso pensando en eso. Todo el día. ¿Ya dijo eso? Sí, tú lo has cuántas letras pone <risa> no ¿Qué pusiste comida pero tú no. te la pasas pensando más en el gimnasio no, yo que voy en la... al gimnasio siempre pero tú siempre dices que yo me la paso pensando en comida porque yo no he terminado de desayunar cuando estoy pensando en el almuerzo no he terminado de almorzar cuando estoy pensando en la comida en el desayuno del otro día o sea se los digo en serio yo me levanto y es como amor ¿Qué vamos a almorzar hoy? O sea, ni siquiera he desayunado y me está preguntando por el almuerzo, me está preguntando por la comida, me está preguntando por el siguiente día. Es como, ok, no he desayunado. A ver... ¿Tú me estás viendo aquí, mis mentiras? No, estrenita? pero tú dijiste que no No, no, no, porque tienes más, tienes más más, más tiempo para pensar. ¿Qué lugar me encantaría visitar? Ah, es una isla en la mitad de la nada pues no me acuerdo. <risa> Y se repites, repites, repites, repites, repites, repites Te los juro que Mi luna de miel Isla en el qué? Una isla en el pacífico No, pero eso es trampa O sea, eso está generalizando Por ahora, es una isla en el pacífico No, esa no te la voy a valer sí. No sí. Es o sea, buena una isla para... en el pacífico Oigan, les digo, tengo una seria obsesión con ir allá Mal, o sea, le he dicho Que prefiero No tener boda y que vayamos a Bora ahora. Porque se los juro que muero por ir allá. ¿Qué comida me gusta? Todas. Bueno, pues las pluyenteras también fue. ¿Cómo así que qué comida te gusta? ¿Te gusta más? Bueno, todo? ¿qué tipo de comida o ¿De, de qué lugar de qué región me gusta más? ¿De Colombia? ¿De qué país? Oh Casi. Pero es que eres muy, estás demasiado, voy a ponerle una pregunta demasiado específica O sea, que odio, odio no puedo comer? No puedo comer, o sea, no puedo comerlo champiñón Pero el champiñón tampoco te lo puedes comer pero esto... porque eso es que te dan ganas de vomitar no. El frijol es si lo comes, es más, ahorita vas a comer frijol negro Amor, no, es mentira, o sea, sí, pero no puedo con esto y es porque es molido, es molido. Pero el champiñón no lo puedes no, ni siquiera oler. frijoles, Oigan, de verdad no puedo ver los frijoles. O sea, me, me produce pomito mal. Pero el champiñón ni siquiera lo puedes pues ver. Pues son dos cosas. Está bien, te la voy a valer porque soy muy buena <risa> gente. Pero se los juro que no, no puedo ni ver el O sea, solamente como mirar el frijol me da. Me toca. ¿Qué tipo de dulce me gusta? ¿O qué dulces me gustan? Creo que es ese, porque le conté las letras. Eso estampa. A ver, uno, dos, tres. ¡Yay! El chocolate. Pues no, no, no. Si hubiera estudiado algo distinto a biología, ¿qué hubiera sido? Uno, dos, tres. Oye, se los pruebo, me hubiera encantado hacer diseño en mi vida, se los pruebo. Si no fuera en Bogotá, ¿en qué parte del mundo me gustaría vivir? O sea, a ver, me? Sé que no es en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es un lugar en Estados Unidos oh específico ¿Es en el este o en el oeste? Es en el noreste Ya sé Tres <risa> Con ayuda muchos lugares en donde les, gust les gustaría vivir, caray. ¿cuál es mi película favorita? ¿Y tiene secuela? O sea, son varias. Destinando pistas. ¿Sex and the City? No. Ah, uy, sí. Pero también o sea, se gusta Sex and the City. Sí, pero mi favorita que la he visto, o sea, la puedo repetir 20 mil veces y no me canso. O sea, ah, es Juegos bien. de alambre. O sea, me encanta, me encanta. Pues del gimnasio, ¿qué otro hobby tengo? Ja, ya sé cuáles. De las tengo. Sí. ¿Qué otro hobby tiene? Oh, ¿Estás like, O sea... Amor, yo me las paso leyendo. Pero es... O sea... Escalar lo hago muy de vez en cuando, leerlo hago Eso todos no es los justo. días. <risa> ¿Cuál es mi cantante favorita o favorito? Uno, dos, tres. Sí. <risa> ¿Qué deporte me gustaría volver a practicar? Fácil. Uno, dos, tres. ¿Sí? Sí. ¡Sí! Yeah. ¿A qué le tengo pánico? ¿Ya? uno, dos, tres. Bueno, él tiene razón. Yo a quedarme sola o al fracaso. Eso, ¡au! ¿Eso es cierto. Caso, Eso ¿verdad? es cierto. Pero no, pero me refiero a quedarme. <ríe> lo uh <-huh>. oscuro que. <ríe> de que. Uh -huh. De quedarme sola en la oscuridad. Le tengo pavor, tú lo sabes. No me gusta. Uh -huh. No me gusta. ¿Qué es lo que más me Ah, va por ahí. Digo, ahí se le atraviesan y comienza a pelear. O sea, terrible. Y a mí me estresa porque yo voy de copiloto y no puedo, o sea, no puedo hacer nada. Pero comienza. Porque hay gente que se cree más que los demás okay. y eso no es justo. Eso tiene razón. Pero es que se los juro, se pone a pelear y es como, hola. O sea, no, hay cosas que son como muy fáciles. Uh, que son muy obvias uh, uh, Es obvio <risa> <risa> A ver ¿Cuál es la canción que tengo pegada? Pero pegada, pegadísima Que la canto todo el día <risa> <risa> No sé <risa> Bebé no. conmigo esta noche, bebé no. Te quiero conmigo! la última La segunda cosa que más m Yo <risa> no Pues esto pero de verdad no sé La falta de sentido común Pero es casi lo mismo para No de... es casi el sentido como no menos Yo común, creo que porque perdí días. O sea, porque perdí? Yo creo que perdí, no sé cuánto es Pero estoy segura que perdí Ella estuvo todo el tiempo con nosotros Como poniéndonos atención Pero está súper cansada porque ayer la pusimos a caminar un montón Y está como, por favor, sí, dormir mm. Bueno, mis amores lindos Espero que les haya gustado el video Que se hayan entretenido un rato Que le hayan pasado rico Que se hayan reído de nosotros porque, de verdad, hay cosas que uno se pregunta como todos los días Y uno cree que sabe, pero como que no Eso no ni todos los días ¡No! Pero, Entonces, o sea, no. uno cree que sabe las cosas Y como que uno no sabe las cosas O sea, como que uno dice, ¡ay, yo sé todo de él! Pero es como que a veces como que... Mm. Y por favor, comentenos abajo ¿Qué video les gustaría que hiciéramos los dos juntos de nuevo? ¿Rubes? Para la otra semana, sí, otra vez Para la otra semanita Porque yo sé que a ustedes les encanta cuando aparece Jaime O sea, de verdad... Mucha gente me escribe cosas cuando sale él. Él tiene hambre, como pueden verlo. Despídete. ¡Chao! ¡Chao! Chao. Bye. Uy, ya, me cansé. <risa>